lo tío. Lo ¿eh? El mono le gusta a todo el mundo. Mono, tu sacrificio te honra. Joder, tío, llevo. yo. yo. <ríe> <ríe> <ríe> llevo tres monos. El cuarto, bien, ya me lo has contado, bien Joder Es que ha hecho algo tan raro el chaparro Él tira el mono Se me ha vacío el hueco Y justo cuando voy a cogerlo Lo cojo, pero lo vuelve a soltar al suelo ¿Sabes? Sí, sí, sí No se ha sido tan raro, tío Yo tengo No puedo